y especiales a través de las prácticas responsables con el medio ambiente y la vida del planeta. Robert Lewis Stevenson decía, no juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado. Un saludo muy efusivo y llamamos a las siguientes personas para que tome posesión de la mesa directiva. Llamamos al ingeniero Celso Fuertes Sopos, presidente del directorio de la Mancomunidad Mundo Verde. A la señora María Cristina Holguín, alcaldesa del Cantón Bocache. Bienvenida. A la bellísima Natalie Salinas Bravo, alcaldesa del Cantón Buenafé. Al ingeniero Byron López, vicealcalde del Cantón El Empalme. Al ingeniero Cristian Moreira, alcalde encargado del cantón La Maná. Bueno, esta es la información que tenemos desde el recinto. Al doctor Joffre Velázquez, delegado del señor alcalde del cantón Quevedo. Un saludo también para la doctora María Velázquez Mendoza, directora distrital de Salud. Del distrito 12D03. Bienvenida. Un saludo también para el suboficial segundo, Javier Bustamante del distrito Mocache. Asimismo. Un saludo para el mayor, la mayor Carolina Cárdenas, representante de la CTE. Al ingeniero Jorge Quiles, representante del consorcio Ingenio. También saludamos al señor ingeniero Víctor Berrones, del consorcio BM, proveedor del cierre técnico. No todas las tormentas vienen para perturbar tu vida. Algunas llegan para limpiarte el camino. Eso lo decía alguien alguna vez en la vida. Señoras y señores, bienvenidos a este acto de inauguración del nuevo relleno sanitario de la zona norte. Para empezar este acto, llamamos a la ingeniera Irene Mazú Fernández, Coordinadora de la Mancomunidad Mundo Verde, con sus palabras de bienvenida. Estamos en el recinto barro colorado del cantón Mucache donde está funcionando ahora el nuevo botadero de basura que antes estaba en Quevedo. Adiós. Muy buenos días al ingeniero Celso Fuertes Ojos, presidente del directorio de la Mancomunidad Mundo Verde. Buenos días al abogado Joffre Velázquez delegado del GAT municipal del cantón Quevedo. Señora María Cristina Olguín, alcaldesa del GAT municipal del cantón Mucache. Ingeniera Nathalie Salinas. Alcaldesa del GAT municipal del cantón Buenafé. Ingeniero Byron López, vicealcalde del GAT municipal del cantón El Empalme. Ingeniero Cristian Moreira, alcalde del cargado del GAT municipal del cantón La Maná. Gracias también por la presencia de la directora distrital de salud, la doctora María Veláztegui Mendoza. Gracias al suboficial segundo Javier Bustamante del distrito Mocache. A nuestros amigos de la CTE, el representante. Mayor, eh, la Mayor Carolina Cárdenas, al Consorcio Ingenio, gracias también por estar presente, al Director en los Ríos, el Ingeniero Jorge Quiles, al Consorcio BIM, el Ingeniero Víctor Berrones, al Proveedor del Cierre Técnico, gracias a todos los medios de comunicación que se han hecho presentes, a la comunidad de acá de Bella Trinidad, de Barro Colorado, a nuestros queridos amigos también del sector más conocido como Los Chamberitos, del Cantón Quevedo. Gracias también por estar acá presente Estimados y estimadas alcaldes y alcaldesas, quiero darles las más cordial de las bienvenidas a este importante evento. Con autorización del señor alcalde, presidente de la Mancomunidad Mundo Verde y el permiso de todos ustedes aquí presentes, se me ha permitido dar las palabras de agradecimiento, de bienvenida en la inauguración de este maravilloso proyecto. Pero saliéndome un momento del protocolo, quiero hablar con una mujer quevedeña, una mujer quevedeña que ha palpado y sentido la necesidad de darle un cierre justo al famoso botadero de basura del sector mal llamado Los Chamberitos en Quevedo. Más de 22 años se ha depositado la basura a un botadero a cielo abierto. Hoy por hoy, gracias a la firme decisión de ustedes, señoras y señores alcaldes y alcaldesas, gracias al liderazgo del presidente del directorio de la Mancomunidad Mundo Verde, el ingeniero Celso Fuertes Ojos, en la cual pido un fuerte aplauso, y conocedora de su lucha, incansable de darle un final justo a esta problemática y tener la oportunidad de inaugurar junto a ustedes este proyecto de la manera técnica y ambiental, como es este nuevo relleno sanitario de la zona norte en su primera fase de los municipios mancomunados, como debe de ser. Créanse que hoy invaden la emoción, el sueño cumplido, la satisfacción y el orgullo. Soy muy creyente de Dios y considero que sus tiempos son perfectos. Y él sabe por qué estoy aquí de pie con ustedes. Y le agradezco de ser parte de liderar este equipo de hombres y mujeres valiosos como lo son mis compañeros de la Mancomunidad Mundo Verde. Gracias, compañeros. Agradezco a las autoridades que están haciendo posible el proyecto en su primera fase porque aún falta muchísimo por hacer a los distritos de salud, del MIE, del MATE, a la Policía Nacional, a la CTE, a CENEL, a todos los medios de comunicación presentes, a mi querido equipo de la Mancomunidad y sobre todo de manera especial a las comunidades de este sector. Decirles públicamente que hoy empieza el trabajo en equipo, que hoy inician nuestros compromisos y que no los dejaremos solos. Y asimismo mi compromiso personal con los amigos de Quevedo, que hoy por hoy han dejado sus plazas de trabajo, pero cuenten con nuestro respaldo, que tampoco estarán solos. Siempre tendrán esta amiga que hará todo lo posible para hacer todo lo que esté en mi alcance para poder ayudarles. Es responsabilidad de todos liderar este proyecto verde, consolidar un servicio de calidad, cumplir con la normativa técnica y ambiental que tecnificará el manejo integral de los desechos sólidos en la disposición final, con lo cual contribuiremos a la, a la conservación del medio ambiente pero sobre todo mantener un mejor mundo que nos ha tocado vivir y siempre cuidarlo para nuestros hijos, nuestras hijas y las futuras generaciones. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. <suspiro> Efusivas palabras de la Coordinadora General de la Mancomunidad Mundo Verde, a quien invitamos a que forme parte de la mesa directiva también. Un fuerte aplauso para la ingeniera Irene Mazur, una mujer luchadora, visionaria, que le ha puesto y le ha imprimido esta mística de trabajo en la mancomunidad mundo verde. Aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. No te rindas. Esto lo dijo Emanuel Micro. Tenemos la exposición del proyecto cierre técnico de la celda emergente Quevedo por parte del ingeniero Víctor Berrones, contratista de la empresa BIM, quien está adjudicado para implementar el cierre técnico de la celda emergente Quevedo. Estimados alcaldes, muy buenos días. Estimado público presente. Estimado Juan Fernando Buenaño, gerente general de la empresa B&M. Tengan ustedes muy buenos días. B&M eh, está a cargo del cierre técnico del botadero de basura o celda de emergente del Cantón Quevedo. Nuestra empresa... Tiene más de 10 años en el mercado eh, y está a cargo, pues, del cuidado responsable del manejo de los desechos sólidos en varios cantones de, nuestra, de nuestro país. Nuestra empresa ha firmado un contrato con la mancomunidad Mundo Verde para ejecutar el cierre técnico de la celda emergente antes mencionada. Contrato que tiene una duración o un plazo de cuatro meses, 120 días calendarios. Los trabajos iniciaron el 18 de agosto. Actualmente nosotros tenemos un 30% del área del relleno ya regenerada. Es importante, eh, es importante acotar que desde nuestra adjudicación de nuestro contrato, la empresa solidaria con, con la contratista, eh, la contratante, perdón, eh, ha realizado eh, la operación de, este, de esta celda emergente desde el 18 hasta el 1 de septiembre de este año, sin que esto tenga un costo adicional al proyecto inicialmente. Es por ello que nosotros recién tenemos 16, 17 días trabajando en lo que es tratamiento cierre técnico, y tenemos ya eh, avanzando en los primeros rubros que son los de, de acarreo y tendido de los desechos sólidos que están regados por varias partes del relleno sanitario. Es grato para nosotros informarles que tenemos un avance alrededor de 15.000 metros cúbicos ya de desechos sólidos que están siendo trasladados y ubicados en el área designado para la celda emergente. Se vienen nuevos trabajos. Se vienen nuevos rubros nuevos, nuevos, nuevos que realizar dentro del proyecto. Dentro de ellos tenemos la construcción de chimeneas. Tenemos también la colocación de geomembrana y geotextil. Y por último tenemos la recubrición con, o el cierre final con material de arcilla. En las imágenes tenemos ahí lo que nosotros proyectamos hacer. La imaginación segunda es el relleno o, sea, o la celda emergente del Cantón Vinces, que también es fiscalizada por Mundo Verde, por cierto. Y eh, es una idea de cómo va a avanzar los trabajos también acá. Eh, en la parte final eh, tenemos una imagen que también es del, del Cantón Vinces y es el cierre final que se realizó también allá y es lo que justamente queremos hacerlo acá. Tener eh, 100% ya de los desechos sólidos manejados cuidadosamente bajo los parámetros eh, legales y ambientales. Nosotros comprometidos siempre con el medio ambiente, agradecemos a la oportunidad que nos han, que nos han brindado en este momento. Eh, solamente es una breve explicación de lo que nosotros estamos realizando y a dónde queremos llegar con este cierre técnico. Felicitar a las autoridades por esta iniciativa y por este nuevo proyecto que sin lugar a duda... Beneficiará a todos los sectores que están o que forman miembro de esta mancomunidad. Gracias a todos. Mediante el registro oficial número 742, de fecha 10 de julio del 2012 se constituyó la Mancomunidad Mundo Verde, o Buen Vivir, o Suma Causal, la cual fue debidamente inscrita en el Consejo Nacional de Competencias el 12 de agosto del 2012, mediante resolución número MANS 018-2012-CNC, y tiene como finalidad ejecutar las competencias de gestión, en especial el manejo de residuos sólidos urbanos de los municipios integrantes de la misma. Esta mancomunidad está integrada por 21 cantones de las provincias del Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Bolívar. Da siempre lo mejor que tienes. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. Esto nos dijo Oj Mandino. A continuación, tenemos... La exposición del proyecto relleno sanitario de la Zona Norte por parte del ingeniero Cristian Vallejo, técnico del consorcio ambiental Los Ríos Limpio, Zona Norte. Eh, muy buenos días, eh, distinguidas autoridades, público en general, compañeros, amigos empresas privadas que vamos a formar una nueva familia. Me es grato a mí ser partícipe de este proyecto a nivel país. Es grato también eh, agradecerles a las autoridades que se han unido en este proyecto, nuestro país necesita esa unión, ese compañerismo, ese agradecimiento por mejorar mejores días en la situación del manejo de los rellenos sanitarios. Nosotros, como consorcio, eh, fuimos adjudicados para la adquisición de los terrenos, eh, construcción, operación y mantenimiento del relleno sanitario. En las distintas etapas de nuestro proyecto comprende desde la construcción que ustedes van viendo desde el inicio hasta la operación y disposición final. Comprenden varias etapas como tratamiento de lixiviado, captura de, eh, de gas y lixigas. Asimismo, conlleva la situación de la construcción de los nuevos sitios de disposición. Como ustedes pueden ver, esto es una imagen de referencia de la que nosotros estamos construyendo. Una celda o cubetos de emergencia de transición o rellenos sanitarios, donde estas etapas tienen eh, drenajes para lixiviados Chimeneas de gas que serán instaladas periódicamente de acuerdo a la disposición. Eh, ¿Nuestra operación cómo va a ser? Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos un sistema de pesaje ya construido actualmente que vamos a ponerlo ya en servicio de los cantones de la, de la comunidad. Este es un tipo de disposición que se maneja. Al mismo tiempo que nosotros vamos disponiendo técnicamente los desechos mediante celdas programadas, nosotros vamos compactando con maquinaria pesada y al mismo tiempo avanzamos con la cobertura. ¿Qué nos permite esto? Evitar olores, de, eh, emanación de gases, eh, vectores, roedores eh, que nos puedan eh, provocar el, el tipo de disposición final. ¿Qué nos permite adicional? Que nosotros lleguemos a una vida útil lo más extensa posible. O sea, que generemos un espacio de disposición controlada con la finalidad de que los municipios tengan la facultad de llegar con total tranquilidad en el periodo de 10 años de operación. Esto es un tipo de programación semanal o quincenal que nosotros vamos a realizar. Aquí no disponemos la basura de manera desorganizada. Nosotros vamos semanalmente, diariamente, vamos ejecutando celdas progresivas de acuerdo a la cantidad de desechos que llevamos. Entonces, esto es una topografía realizada de celda semanal, donde ustedes pueden observar que esta celda va a ir progresivamente siendo cubierta. Al mismo tiempo, los vehículos que van a ingresar de los cantones van a ir por sobre estas celdas transitando para seguir disponiendo y avanzando en las, en las proyectos en las próximas celdas emergentes eh, qué hacemos nosotros con la cobertura eh, si bien es cierto el pilar fundamental de la, del relleno sanitario es que tengamos cubierto los desechos progresivamente pero sí debemos tomar en cuenta que la vida útil también conlleva con el, la capacidad de cobertura que nosotros vayamos a colocar esto quiere decir que nosotros reutilizaremos las capas de cobertura que se coloquen para los nuevos niveles de, la, de las celdas de emergentes que vayamos disponiendo. No con eso este suelo va, ya va a estar contaminado, pero seguirá siendo reutilizado progresivamente en las celdas posteriores. Aquí también ustedes pueden observar otro tipo de disposición que nosotros hemos realizado a nivel país. Eh, si bien es cierto, esto es una imagen de la parte técnica que se realizó en el Región Sanitario Linga. Eh, la experiencia nos demanda que nosotros manejamos con varios equipos. Tenemos tractores, excavadoras, compactadores de basura que nos permiten llegar a los grados de densidad de compactación de desechos. Eh, como ustedes pueden observar, aquí tenemos las maquinarias que van a hacer el trabajo de cobertura, tendido de cobertura, tendido de desechos sobre taludes, sobre pendientes apropiadas. Eh, aquí es un pilar fundamental esto de las chimeneas de gases. Eh, nuestro proyecto conlleva instalar chimeneas adecuadas y apropiadas que permitan, al mismo tiempo, evacuar lixiviados y descargar los gases para futuramente o ser capturados o ser una quema pasiva. Nosotros hemos hecho un cambio de acuerdo a nuestra experiencia. Nuestras chimeneas actualmente tienen tuberías PVC perforadas con malla de cerramiento, una estructura metálica que permite soportar y evitar que los gases de la generación de los desechos se queden en la masa lo cual este sistema permite que nosotros a futuro hagamos una captura eh, con la finalidad de generar ya sea eh, energía eléctrica o hacer una captura, hacer una quema pasiva que la llamamos nosotros. Este es un tipo de compactador que se va a proyectar a eh, colocar en el tipo de disposición. Es un compactador con llantas de acero que permite mejorar la vida útil en un 40-50% diariamente la, la capacidad de la celda. Eh, como ustedes pueden ver, maquinaria que vamos a implementar. Eso sería, señores, de nuestra parte, eh, como grupo consultor, constructor e inversionista que estamos aquí ejecutando, nos complace mucho ser partícipes de sus ideas. Asimismo, este tipo de rellenos conlleva que las autoridades, las instituciones, a futuro nos proyectemos de un tipo de reciclaje, porque no habrá sitio donde seguir colocando desechos. Nuestra finalidad de un relleno sanitario debe ser, en lo posible, llegar a allá, lo que no sirve, venir a colocarlo. Pero nuestra finalidad, con la veña de ustedes, será que en los próximos años se hagan los proyectos de reciclaje en la fuente, donde permitamos que esos, como ciudadanía y como país, logremos pasos importantes. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del ingeniero Cristian Vallejo, técnico del consorcio ambiental Los Ríos Limpios. No hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver nosotros mismos. Esto nos dijo Taylor Johansson. A continuación, tenemos la intervención por parte del señor Rudy Burgos, miembro de la directiva de las comunidades aledañas al Proyecto del relleno sanitario Zona Norte él es morador del sector Distinguidas autoridades quienes conforman la mesa directiva, autoridades invitadas, compañeros que van a laborar, también un saludo para ustedes muy importante, el aporte de ustedes para el desarrollo de este proyecto. Compañeros quienes somos parte de la directiva, juntos por el desarrollo, como lo dice su nombre o Juntos por el Progreso. La idea es esa. Ojalá, conjuntamente, con la comunidad y todos quienes estén implicados en este proyecto, muy importante, porque desde un inicio dije, la basura es algo que nadie lo puede ocultar y que es necesario que existan estos lugares. Llamo y apelo a la sensibilidad, al... Buen trabajo y que Dios ilumine la cabeza de todos nosotros. Hoy es un punto de vista, es un punto de partida. Hoy iniciamos un gran proyecto que tal vez para algunos no debe hacerse, pero como dije antes, es necesario. Repito, Dios nos ilumine a todos, nos dé sabiduría, nos dé el, el don de poder tomar las mejores decisiones por el bienestar de todos. Muchísimas gracias. Muy efusivas palabras de el señor Burgos, morador del sector. Un sueño no se hace realidad arte de magia. Necesita sudor, determinación, y trabajo duro. Esto nos dijo Colin Powell. A continuación, tenemos las palabras de doña María Cristina Holguín de Andrade, alcaldesa del Cantón Mocache, nuestra anfitriona el día de hoy. Quien también hará entrega de un una placa de reconocimiento al ingeniero Celso Fuertes Sojos. Muy buenos días a todos. Buenísimos invitados especiales, miembros de la mesa directiva y todos los demás compañeros que forman la Mancomunidad, medios de comunicación, porque a través de ustedes podemos llegar a todo el Ecuador y al mundo. A nuestros queridos hermanos, que no los he reconocido, están guapísimos chicos. ¿Ah? Felicitaciones, eso es lo que genera fuentes de trabajo para la gente de la zona. Bienvenidos y qué bien que estemos acá. La verdad es que para nosotros es muy emocionante este momento porque tener un espacio como este nos llena de satisfacción. Que para muchos nos han criticado, nos han dicho de todo. Yo les puedo decir una cosa, al, al mal tiempo buena cara y a los problemas hay que enfrentarlos y buscarle las soluciones. Porque para eso nos eligieron, para buscar soluciones y no... Hacer lo que otros hacen, de botar la basura a cielo abierto, contaminando el medio ambiente, contaminando y afectando no solamente al sector donde botan la basura, sino a todo el entorno donde vivimos. Muchas veces decimos es que somos pobres, ustedes pueden recorrer los campos y encuentran viviendas de caña, pero qué hermoso entrar a esa vivienda. Qué limpiecita que yo me saco los zapatos porque me da pena ensuciarlos. Hasta afuera las calles, eh, lo, lo, los pisos limpios. Y eso es lindo, porque allí se puede ver la pureza, la nitidez de ese hogar. Hay pues casas muy elegantes, muy, con mucho dinero hechas, pero que no reúnen esas condiciones. Entonces, esta es una de esas casas humildes que la vamos a recoger toda la basura la vamos a tratar y vamos a hacer un trabajo con un equipo técnicamente preparado para hacerlo no lo que otros compañeros alcaldes están haciendo que es tan triste y deprimente pasar por esas ciudades y ver la basura a la entrada como dándote la bienvenida vayan a ver el mocache van a, a ver los cantones nuestros que están en la mancomunidad que están en ingenio que a veces decimos que es una mala inversión. Yo creo que es la mejor inversión que estamos haciendo. Y me siento feliz y orgullosa. ¿Cuántas felicitaciones recibimos de todos nuestros hermanos que nos visitan? Gente que vive en otros países, ciudades limpias en otros lados y que ahora ven a su mocache lindo, limpio, organizado. Y así queremos ver todos los cantones de nuestro país. Ojalá. Todos quisieran entender la mística de este gran ejemplo que está haciendo la comunidad mundo verde. Y que todos los alcaldes nos unamos a trabajar, porque para eso nos elige el pueblo. Para mantener la ciudad limpia, para cuidar el medio ambiente, para cuidar la salud, porque esto es salud. Y si no hay, no hay eh, esta limpieza, no hay salud. El contaminante está por todos lados. Y después nos quejamos de tantas enfermedades. Así, gracias, mi querido Celso, por haber tomado los toros por los cuernos y haber hecho de la mancomunidad una realidad real como la queríamos, porque antes estaba muy mal administrada. Y ahora, con su dirección, por eso fuimos, lo, lo, lo, lo nombramos nuevamente, lo relegimos, para que siga manejando esa mancomunidad, porque ha hecho un excelente trabajo con todo el equipo suyo. Un aplauso para todos los que son de la comunidad mundo verde. Así que compañeros los felicito a ustedes también por ser partícipes de este de este gran de este gran sueño que es recoger la basura y darle el el, el terminación la terminación final. Y es por ello que queremos darle un reconocimiento al ingeniero Celso fuerte presidente de del directorio mancomunidad mundo verde o del buen vivir por su dedicación lucha esfuerzo diario y trabajo constante en la construcción del proyecto relleno sanitario en la zona norte de los municipios mancomunados mocache valencia la maná quevedo buena y el empalme Muchísimas gracias, querido compañero, y reciba este reconocimiento que muy merecido lo tiene. Damos también una cordial bienvenida al ingeniero Cristian Moreira, vicealcalde del cantón La Maná. Bienvenido. Gracias. Recuerda que el trabajo en equipo comienza por crear confianza y la única manera de hacerlo es superando nuestra necesidad de invulnerabilidad. Esto nos dijo Patrick Lencioni. Señoras, señores, para mí es un beneplácito anunciar al siguiente personaje que va a hacer el uso de la palabra. Ha liderado la mancomunidad Mundo Verde desde el año 2019, en que fue elegido por... Decisión mayoritaria y casi unánime de los miembros de dicha mancomunidad. 21 cantones la conforman. Ellos son los cantones Ventanas, Pueblo Viejo, Hurtaneta, Babaoyo, Baba, Montalvo, Buena Fe, Mocache, King Saloma, Quevedo, Vinces, Palenque, Valencia, Palestina, Balsar. Alfredo Aquerizo Moreno, más conocido como Juhan, El Empalme, Las Naves, Echeandía, Caluma y La Maná. Todos estos 21 cantones involucran una población aproximada de 1.260.000 habitantes, los mismos que tienen una generación de desechos sólidos domiciliarios de aproximadamente 850 toneladas diarias. Todo eso, Gracias a la Mancomunidad Mundo Verde, al trabajo incesante y tesonero de quien lidera el directorio de dicha Mancomunidad, se están logrando grandes soluciones amigables con el medio ambiente. Señoras, señores, recibamos con un efusivo aplauso a quien está liderando este cambio en la Mancomunidad, al ingeniero Celso Fuertes Socos, alcalde del Cantón Valencia. Muy buenos días, queridos ciudadanos y ciudadanas de este bello sector y a todas las personas que se han dado cita para poder hoy en día ser el fiel testigo de lo que estamos realizando como Mancomunidad Mundo Verde. Hago extenso mi saludo a quienes me acompañan en la mesa directiva, como es al delegado del GAR Municipal del Cantón, Valencia, el abogado Jofre Velázquez, también a la alcaldesa del GAT Municipal del Cantón Buenafé, como es la ingeniera natalie Salinas. También hago extenso el saludo al vicealcalde del GAT Municipal del Cantón El Empalme, como es el ingeniero Bayro López. También hago extenso el saludo al alcalde encargado del GAT Municipal del Cantón La Maná, como es el ingeniero Cristian Moreira. También un efusivo y abrazo para mi querida alcaldesa María Cristina Ollín de Andrade. Gracias y alcaldesa de este bello sector y de este bello cantón como es Mocache. Muchas gracias, mi querida alcaldesa. También hago extenso el saludo al suboficial segundo, Javier Bustamante, del distrito Mocache. También al al mayor a la mayor Carolina Cárdenas, representante de la Comisión de Tránsito del Ecuador. También al ingeniero Jorge Quiles, del consorcio Ingenio. También al ingeniero Víctor Berrones, del consorcio BIM. Proveedor del cierre técnico del Cantón Quevedo, también quiero hacer extenso el saludo a todos y todas los líderes y lideresas de los diferentes sectores, como es Bella Trinidad, Barro Colorado, Sector 1 y 2, Cedrales, El Banco y Macul. También hago extenso el saludo a la prensa que se ha dado cita para ser fieles testigos de este nuevo, de este nuevo relleno donde vamos a hacer la disposición final seis encontrando soluciones para todas esas adversidades antes de empezar a dar en conocimiento cómo se vino desarrollando este sueño en el lado porque fue un reto tan grande que adquirí principalmente ser presidente de la mancomunidad mundo verde donde había muchas adversidades pero a esas adversidades hemos ido paso a paso cumpliendo y solucionando porque en sí, todo, todo esto se lo debo principalmente a Dios. Segundo, a mis compañeros alcaldes, alcaldesas, que han confiado en Celso Fuertes, alcalde del Cantón Valencia, como presidente de la Mancomunidad, y también apoyando a todo lo que hemos venido desplegando para poder sacar adelante, dar a conocer también que debo ser extenso, el agradecimiento a los delegados y delegadas que siempre asistían a las reuniones de parte de la Mancomunidad Mundo Verde. También a las observaciones y sugerencias que nos realizaron los diferentes departamentos ambientales de los diferentes municipios. Porque en base a eso estamos hoy en día haciendo de una manera técnica y adecuada para poder brindar seguridad a todos los moradores que habitan en este sector, porque agradezco esa apertura que me dieron, esa confianza que me han dado todos los moradores del sector Bella Trinidad, Barro Colorado, Sector 1 y 2, Cerdales, El Banco y Macul, donde ellos confiaron y depositaron todo para poder decir señor alcalde, presidente de la mancomunidad, vamos a confiar en usted y hoy en día también hago extenso el agradecimiento y todo lo que estamos viendo, estos logros alcanzados, es base a ustedes también. Y pido un aplauso por esa confianza que nos brindaron para poder desarrollar la disposición final en este medio sector. Bueno, nosotros para dar a conocer es una superficie de 49.46 hectáreas donde se va a hacer el nueva disposición final pero dar a conocer de que todo no se va a utilizar, porque es, esto es para una disposición final de 10 años. Entonces, nosotros hemos visto y hemos, técnicamente, como ustedes vieron y escucharon, a todos quienes van a manejar lo que es el cierre técnico del nuevo relleno sanitario Zona Norte. Y más aún, hay que ser transparente van a ser fieles testigos y también esta mancomunidad ha visto de que debemos confiar en los moradores de este sector. Hay 15 fuentes de empleo donde ustedes ven. Los representantes van a ser los fieles fiscalizadores del desarrollo de lo que nosotros vamos hoy en día a comprometernos. También quiero dar a conocer que ya ha cumplido su vida útil, lo que es la, el relleno sanitario de Quevedo, donde en sí ha venido funcionando por más de 22 años. Y eso hoy en día estamos ya dando por culminación, porque dentro de ellos, mediante una acta el 18 de enero del 2021, nos reunimos como municipios mancomunados, en donde se aprobó el presupuesto referencial para la ejecución del cierre técnico de la celda emergente Querétaro. Luego se ha contratado a la empresa BIM para el cierre técnico con fecha de adjudicación 18 de agosto del 2022, en la que nos dará como resultado la mitigación del impacto ambiental en, en la que se ha dado en este bello sector. Ustedes saben que ha venido viendo mucho, por muchos años la contaminación del estero Limón donde ya eso nosotros estamos haciendo los respectivos correctivos mediante este cierre de Luego, mediante acta con fecha 8 de marzo de 2021, se autorizó elevar el proceso de contratación para la adquisición del terreno, estudios, construcción del relleno sanitario y servicios de la disposición final de los municipios mancomunados. Ante la situación económica post-pandemia que han sufrido los GAP municipales, principalmente los recortes presupuestarios, se hizo gestión para una inversión por, por licitación de servicios, donde el contratista invierte el 15% inicial del monto de contractual, lo que favoreció el poder ejecutar el proyecto relleno sanitario Zona Norte. Como ustedes saben, queridos ciudadanos, ciudadanas, señores periodistas, la prensa en general, que nosotros veníamos teniendo adversidades mediante la pandemia, porque tuvimos recortes de asignaciones. También, aparte de eso, nosotros no teníamos los ingresos porque por más de tres, cuatro meses, el gobierno central no nos daba los recursos. Y también era variable lo que nos iban a dar el gobierno central a cada uno de los municipios. Pero en base a esta situación, este compromiso, luego de ellos, nos comprometimos entre los alcaldes que vamos a hacer la disposición final en este nuevo relleno sanitario, que integran Valencia, La Maná, Quevedo, Mocache, Buena Fe y El Empalme. Estamos hablando de una población de 500.000 habitantes que van a ser beneficiados de este servicio, servicio básico, porque como lo dijo nuestra alcaldesa de Mocache, muchas veces es verdad. Son competencias, el agua, el alcantarillado, pero muchas veces le, le prestamos menos interés a lo que es la basura. Pero este es un servicio básico, donde muchos municipios tenemos que subsidiar hasta el 40, 50% para poder nosotros hacer lo que es eh, la recolección de basura y luego la disposición final. Eso es dar a conocer porque muchas veces desconocen la ciudadanía en general que nosotros como municipios, como alcaldes, alcaldesas, tenemos que buscar el mecanismo de, poner, de poder cubrir estas falencias económicas dentro de nuestros presupuestos. También, dentro de ellas, mediante compromisos que adquirimos con los sectores Trinidad, Barro Colorado, Sector 1 y 2, Cedrales, El Banco, Macul, tuvimos compromisos en el que dentro de ellos hoy en día estamos cumpliendo. Que era generar plazas de trabajo. Donde les pido por favor que se pongan de pie. Ahí están, estamos cumpliendo con lo que hemos comprometido. Aquí están, gracias. Gracias que Dios los bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a este trabajo en el que ustedes se lo merecen y yo sé que ustedes de la mejor manera lo van a desarrollar. Muchas gracias. También se generó que en 15 días, 15 plazas, perdón. También se aumentó las necesidades del proyecto en la que se realizó de una manera justa y equitativa. Una vez que se inician los trabajos de la disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario, la empresa adjudicada aportará de una manera económica de 50 centavos por tonelada, dispuesta en una cuenta conjunta, compartida que por obligación tendrán la firma de cada líder por comunidad que conformen la directiva de la asociación legalmente constituida. Este valor económico será para usarlo en beneficio de obras para los distintos barrios y sectores que dentro de ellas necesiten infraestructuras sociales. Entonces, esto es darle a conocer que en base a la, al compromiso que hemos adquirido con estos bellos sectores, porque todo, como lo dijeron, también no, no puede ser perjudicial de poder venir a hacer la disposición. También tiene que haber remediaciones y en base a esos 50 centavos que la empresa se dio de pase a cada tonelada es para poder ir haciendo remediaciones y mejoras en diferentes sectores de los recintos antes mencionados. Mediante oficio, número. Mediante oficio, perdón, con fecha el 13 de septiembre de 2022, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorga la viabilidad técnica al proyecto, como son estudios técnicos de factibilidad y diseños definitivos de la celda emergente para la disposición final de residuos sólidos de los cantones Quevedo, Buenafé, Mocache, El Empalme, Valencia que en sí quiero agradecer también al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que en días anteriores estuvimos en una reunión y dentro de ella hubieron muchos compromisos. Que esos compromisos eran de darnos la viabilidad técnica en un tiempo no muy lejano y en el día de ayer, principalmente agradeciendo a Dios al Ministerio de Ambiente que nos dio la viabilidad técnica, ya es una realidad y ya podemos ser parte de venir a hacer la disposición final en este bello sector. También recordar que este proyecto es la primera fase, fase de la totalidad del relleno sanitario de la zona norte, que en los próximos días iniciaremos los estudios para obtener el licencia, licenciamiento del mismo. El tema conocido como nosotros son los amigos los chamberitos, Quiero topar este tema porque no los vamos a dejar desamparados, como lo dijo nuestra coordinadora de la mancomunidad. Porque nosotros principalmente hemos visto el interés de que nosotros tenemos que comprometernos con ustedes en dignificarlos. Respetamos su trabajo, pero es muy riesgoso. Ustedes fueron las personas que en sí arriesgaron su salud para poder llevar un pan a su hogar, como fue en el tiempo de pandemia. Pero por eso nosotros hemos visto el interés. Hay compromisos de compañeros alcaldes y alcaldesas de poder, de poder dar oportunidades de trabajo a quienes integran la asociación. Vamos a ir poco a poco dándoles esa, esa oportunidad en el que yo también me he comprometido dentro de mi cantón también brindarles oportunidad. También, Tomó la iniciativa el hermano Cantón de Quevedo, agradecerle extensamente al licenciado John Salcedo Cantos para poder darles esa oportunidad, porque es verdad que nosotros tampoco no estamos para producirles malestar, ni tampoco para quitar fuentes de empleo, pero dentro de ellos tenemos que ser responsables con ustedes también. Con ustedes porque quiero dar a conocer que cuando estaban trabajando las maquinarias, ellos estaban haciendo la selección, la clasificación, y era muy riesgoso, muy riesgoso. Entonces, nosotros como Mancomunidad hemos visto el interés, que incluso con ustedes. Ya nos hemos reunido, hemos conversado, y esto lo vamos a ir cristalizando poco a poco. Por eso, eso quiero también dar a conocer, porque muchos me han hecho la pregunta, ¿qué van a pasar con quienes hacían el reciclaje en el sector de la selva emergente de Quevedo, como es la valdramina. Entonces, hemos conversado, hemos dado la apertura y vamos a seguir solucionando sus inconvenientes y en base a lo que ustedes están requiriendo. Eso sí es un compromiso de su amigo, Celso Fuertes, como presidente de la Mancomunidad. Gracias, señor presidente. Uy, se nos estaba pasando por alto de tanta emoción que tengo, de otro compromiso más que adquirimos, como es el asfaltado, porque me estaba viendo mi amigo Ronnie Roddy, dice como que se está olvidando el alcalde, el presidente de la mancomunidad de esos compromisos. Sí, vamos a cumplir, que ustedes mismos vean que estamos dando los primeros pasos, porque ese es el compromiso. También hacer extenso que nuestro prefecto, Johnny Terán Salcedo, hemos presentado el proyecto y él lo ha acogido de la mejor manera. Para él también pido un fuerte aplauso para el prefecto Johnny Torán Salcedo, que él está comprometido a cumplir y ayudarnos a cumplir con ustedes de que es, es, es asfaltado para poder llegar tanto a donde vamos a realizar la exposición final y vamos a llegar hacia la escuelita. Estamos hablando de más de 7 kilómetros de asfaltado. Y eso ya el señor prefecto lo ha acogido de una manera positiva, porque él también se quiere sumar a facilitarnos también a la Mancomunidad Mundo Verde. Bueno, no los quiero cansar más que agradecerles a cada uno de ustedes que se han dado cita y a la vez agradecer a quienes en sí han venido integrando lo que es en la mesa, perdón, en la zona norte en lo que vamos a hacer la disposición final, como somos los cantones de Valencia, La Maná, Quevedo, Mocache, Buena Fe. Y el empalme. Yo creo dejará pues por fin ese botadero que estaba afectando duramente al, a la fauna, es manera, afectando duramente a la gente, a toda la, la ciudad con malos olores. De olor de los olor, olor, por, olor, los por fin, ahora dejarán de dejar los desechos. Ahora pues la basura que producimos, lo que se produce desde Quevedo, desde La maná desde Buenafé, desde Mocache, del empalme. De seguridad con cintas efectivas, dejarán de hacerlo. Se en, la seguridad industrial en como bed, ¿no? determina la propia Vamos normativa legal para estos casos. Bueno, ahí es donde. Está el sistema de cómputo donde la báscula hace el, el peso ¿no? de este vehículo. Y bueno, y según las toneladas que traiga este vehículo, efectivamente al final del mes se le factura. Y bueno, es lo que generalmente pagan los municipios a la empresa concesionaria en el tema de recolección de los desechos. Y así se desarrolla el tema de control de transparencia. Bueno, esta es la información, amigo desde el recinto Barro Colorado, Cantón Bocache, provincia de Río. Una zona limítrofe con el cantón El Empalme, a propósito, ingresando por el recinto de los bancos. Es donde eh, está este, este, este botadero, un nuevo botadero. De acuerdo a la información que hemos escuchado, su vida útil será de 10 años, igualmente tendrá... ...que recibir un promedio de 800 toneladas diarias de basura. ¡Wow! Tanta basura producimos todos nosotros. Así que amigos que nos ven, que nos escuchan... ...en algún lugar, en algún lugar de la patria ecuatoriana, ...en la provincia de Los Ríos... ...a evitar, ¿no? A generar tanta basura... ...a ser muy cuidadosos, a reciclar... ...realmente estamos eh, exterminando al mundo... ...porque ustedes a veces... Se toma una bebida, una botella, va a comprar un cake, le dan allí un recipiente de plástico, o compra un, un ciento de vasos colero y toma agua y, y, bueno, a la basura, ¿no? O lleva las famosas tarrinas para llevar los alimentos, el almuerzo, la cena, el desayuno, y usted come y, y lo desecha, ¿no? Eh, la idea siempre es tener su propio recipiente para poder reutilizarlo y evitar la contaminación porque estamos exterminando con el mundo, ¿no? Estamos exterminando porque nos volvemos consumidores. Esta es la información, amigos seguidores al día, un poco la escena que se desarrolla en el tema propio de este lugar. Un nuevo lugar donde se va a hacer los desechos de la basura en el cantón eh, Mocache, una zona limítrofe no al extremo sur de la provincia, Una vez, eh, del sector alcaldes, que nosotros vemos. La señorita y señora alcaldesas han recibido la información correspondiente al pesaje. No, no, los invitamos también a ubicarse en los vehículos que están a nuestra disposición en la parte contigua. Bueno, nosotros mujeres, eh, vamos a terminar esta transmisión. Es Muchas exacto, gracias, amigos. Gracias por estar conectados. Somos eh, eh, Diario el Día. Gracias por estar conectado siempre en nuestras señales. Este es un poco el panorama, lo que nosotros tratamos de mostrarles, de exhibir. Vemos acá a las autoridades, al, el, eh, acá el alcalde que el presenta a la, la Comunidad y que... Ah, pues hecho posible esto, nos vamos, por acá no tenemos ya señal, no tenemos señal de la internet, así que vamos a hacer un corte y vamos a volvernos a conectar una vez que podamos tener acceso al internet. Muchas gracias amigos, será hasta pronto, un placer.